En este video mostraré, mostraremos el uso del informe llamado Concentrado Anual. Para acceder a este informe únicamente es necesario estar en el módulo de informes, dar clic en la parte de informes y seleccionar en donde dice Concentrado Anual. De esta manera se desplegará la opción de elegir región, comunidad, curso o hermano. En este caso saldrá seleccionada la, la comunidad a la que estamos nosotros asignados. En la parte inferior se muestra una tabla esta tabla lo que contiene es la cuenta que es la cuenta que, se, que, va, que va a aparecer, en este caso en la parte superior aparecen las de ingreso, en la parte inferior aparecen las de egreso y un total del lado derecho aparece el presupuesto anterior que se llenó en, en la primera fila, en la segunda fila aparece el presupuesto actual de, posteriormente aparece el avance este avance es lo que se lleva acumulado al pasar de los meses. Y un saldo, este saldo, es únicamente la resta del presupuesto menos el avance. Como lo podemos ver en este caso, se hizo un cargo de en el mes de agosto por el total de, del presupuesto, por eso es que sale en cero. De así, en la parte eh, inferior va a aparecer esta misma información de cada cuenta. Si nosotros queremos ver ¿En qué mes fue el que se realizaron estos, estos cargos a cada una de las cuentas? Esto aparecerá del lado derecho. Aparecerán los meses con los movimientos que se hicieron cada mes. Por ejemplo, en este caso, como ya lo vimos anteriormente, en el mes de agosto fue donde se hizo este movimiento. En la parte de nóminas tenemos movimientos en el mes de agosto, al igual que en el mes de noviembre. Y así sucesivamente podemos ver cada uno. Si nosotros nos, nos bajamos, podremos ver en azul... Los totales. Estos totales es la suma de cada renglón, de cada columna, hasta, hasta desde la utilidad hasta sede Sol, que son las cuentas de, de ingreso. Y aparece un total. En la parte inferior podemos ver la misma información con las cuentas de egreso, como son alimentos, médicos y medicinas, vestuario y aseo, viajes, estudio, esparcimiento, biblioteca, servicios religiosos, solidaridad, sueldo del personal. Mantenimiento, servicios públicos, mobiliario, vehículos donativos y varios De igual manera en azul podremos ver los totales de estos egresos por cada columna En la parte inferior donde dice egreso menos ingreso, eh, menos ingreso menos egreso podemos ver un total Este total está conformado por todos los, los ingresos que vemos en azul Menos los egresos en cada una de las columnas de esta manera podremos tener un mejor control del total de cada una de las columnas que hemos estado, eh, eh, que hemos estado llevando. De igual manera, pues, podemos ver en color rojo los saldos que están en negativo o que son menores a cero. Y en color negro los saldos positivos o que en este caso sean cero. De esta manera se puede llevar un control de todos los ingresos menos los egresos de cada uno de los, de los conceptos con presupuesto, eh, avance y saldo, y de cada mes. Este informe también cuenta con un botón para guardar para ya sea guardar esta tabla o imprimirla, como, se, como mejor convenga. Este sería todo de este informe, llamado concentrado anual, y muchas gracias.